Bueno, pues buenos días y bienvenido a este tercer seminario, tercer meetup de, de esta tanda de seminarios COVID que organizamos desde la Fundación eh, PTS. En esta ocasión eh, contamos con tres personas del ámbito sanitario que nos van a hablar de tres proyectos, de tre, tres de los muchísimos proyectos que se han estado desarrollando en este tiempo, en estos dos años. Ya sabéis que eh, a final de 2019... La Organización Mundial de la Salud informa de un grupo de, de casos de neumonía, de causa desconocida, que después descubrimos que era un coronavirus, el, el SARS-CoV-2. Y bueno, pues muy poquito de tiempo después empezamos a hacer una serie de seminarios, sobre todo para localizar aquellas, aquellos proyectos de investigación que se estaban empezando a desarrollar de Granada, pero también para intentar atender a, a las necesidades y urgencias que, que tenían los, los clínicos, los investigadores en aquel, en aquel momento. Han pasado algo más de dos años y bueno, hemos aprendido muchísimo, ahora, ahora veréis algunos de los ejemplos. Eh, yo creo que esta pandemia no, es que, no, no, no nos va a hacer mejor, pero desde luego ha sido como una mili de entrenamiento para, para temas de urgencia. Eh, seguramente que, que hemos aprendido muchísimo en el camino. Bueno, pues en el seminario de hoy, el, la primera persona que va a intervenir es Federico García. Federico García es el jefe del servicio de microbiología y responsable del área de ID en el Hospital Universitario San Cecilio y el seminario que nos va a ofrecer es eh, un seminario hablando de un trabajo que, que han estado haciendo con anticuerpos contra, contra el SARS-CoV-2, pero bueno, eh, te dejamos Federico que, no, que nos cuente. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias Oscar. Gracias a la Fundación PTS por invitarme a mí y a tres investigadores del hospital nuestro de San Cecilio a, a participar en el, en el seminario. Voy a compartir mi pantalla a ver si todo va correcto y podemos empezar, ¿vale? Ahora estamos en modo... Vale, pues venga, pues estupendo. Bueno, lo, lo que vamos a presentar es este, este estudio, que es uno de los estudios que hemos hecho a lo largo de la pandemia eh, en nuestro servicio y en colaboración con, pues fundamentalmente, con, con medicina preventiva y con la participación de muchísimos profesionales del hospital, ¿eh? Eh, esto es un estudio que empezamos a elaborar o a trabajar eh, cuando eh, empezaron a estar disponibles las vacunas para SARS-CoV-2. ¿eh? Eh, nosotros montamos una corte de seguimiento de pacientes, o perdón, de profesionales, que eh, se han vacunado y en nuestro caso concreto es con esta vacuna que veis aquí, que es este nombre tan largo que todos conocéis y que se llama Cominarty y que es la vacuna que todos conocemos como de Pfizer. ¿vale? Entonces esto es lo que os voy a intentar contar. Os voy a hacer una, estos son mis conflictos de interés y os voy a hacer una muy breve introdu introducción a, a, a por qué este estudio y por qué este estudio fundamentalmente se basa en por qué eh, queríamos ver, eh, con, la, con lo que ya sabíamos en, en final de 2020, cuando empezaron lo, los procesos de vacunación, cuando ya sabíamos m, que el virus de SARS-CoV-2 era un virus que podía cambiar y que podía haber variabilidad, pues queríamos ver y queríamos, eh, en el tiempo eh, qué pasaba con la capacidad de neutralización del virus que se producía en los anticuerpos que se generaban en los profesionales que estaban vacunados con, con, con la vacuna de Pfizer, ¿vale? De, el, el virus es un virus que sabemos que es un virus que puede cambiar, todos sabemos y nos sabemos de maravilla todas las variantes de, de COVID, de SARS-CoV-2, pero fijaros que este virus es un virus que desde el punto de vista virológico tiene muy poca opción de cambio, ¿eh? porque es uno de los virus eh, conocidos eh, eh, RNA con menos capacidad de cambiar, con menos capacidad de mutar, y aquí tenéis comparación con virus con los que nosotros trabajamos mucho, que es virus C, VIH y virus B, y la verdad es que la capacidad que tiene este virus de mutar es muy, muy limitada. ¿eh? Fijaros, hemos asistido a, a una gran, un gran número de variantes y ha evolucionado mucho a lo largo de esto. ¿Esto por qué? Es porque aunque es un virus que tiene poca capacidad de mutar, eh, realmente ha habido tal número de infecciones y fijaros que ha habido más de 500 millones de casos a fecha de ayer, esto es la página de John Hopkins, en la cual se contabilizan todos los casos declarados, eh. entonces ha habido más de 500 millones de casos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ha habido una infección brutal por parte del virus y por lo tanto, aunque el virus cambia muy poco como hay muchas infecciones, entonces este cambio que es un poco eh, eh, eh, activo en el virus pero al, al haber muchas infecciones hay mucha variabilidad y esto es lo que explica el que estemos hablando constantemente de variantes. ¿eh? Y fijaros como aquí veis un resumen de lo que pasó hasta diciembre de 2021 y podéis ver eh, como al principio la, la pandemia estuvo eh, dominada por variantes que se llamaban variantes europeas que son estas que veis en gris, luego aquí en azul tenéis la variante británica, la variante alfa, que empezó a aparecer a final de diciembre, justo cuando empezaron a vacunarse nuestros profesionales con la vacuna de Pfizer, ¿eh? Y fijaros cómo luego cambió a Delta. Esto que veis aquí es Delta en un color azul más claro. Y ahora estamos asistiendo a una pandemia dominada por Omicron. Primero fue BA1 y ahora fue BA2. Esto es lo que ha pasado. Esto está sacado de, de Next NextStrain. Y fijaros, eh, a, a, además de estas variantes, todos estáis oyendo ahora que si variante XG, que si variante XP, que si XD, que si Delta vale con lo cual eh, eh, el virus es un virus que está cambiando constantemente. Mirad, esto es lo que ha pasado en la, los virus que hemos secuenciado. Nosotros hemos, somos centro de referencia de secuenciación de COVID para toda Andalucía Oriental y esto es lo que hemos ido viendo. Y es un reflejo pues exactamente igual que lo que hemos presentado que se acabamos de Next trade. Aquí empezó... La, en diciembre de 2020 detectamos la primera variante británica y fijaros cómo la variante británica desplazó a la variante europea eh, para que a, aproximadamente en semana epidemiológica 25, eh, pues eh, eso es en junio más o menos, empezó a aparecer la variante delta que desplazó rápidamente a la variante alfa porque tenía más capacidad de transmisión y fijaros cómo pues a continuación, ya para la semana 48, empieza a aparecer Omicron. Esto es BA1 y fijaros cómo aquí en semana, eh, aproximadamente en la semana epidemiológica 5 ya de este año, 2022, fijaros cómo aparece la variante Omicron BA2 y cómo desplaza totalmente a, a, a BA1. Esto es lo que ha pasado en nuestro hospital. ¿vale? Y fijaros, esto es una imagen que yo creo que refleja muy, muy, de una manera muy, muy acertada ¿Cuál es la cascada del de el manejo de los pacientes con COVID? ¿eh? Y a mí me interesa centrarme en, en este punto de los anticuerpos monoclonales y los antivirales, que son el segundo escalón una vez que un paciente que no, no hemos conseguido a, a aplicar las medidas de prevención adecuadas y se ha infectado, pues eh, son el, el, el escalón en este momento la, el arma terapéutica que podemos ofrecer a pacientes que están recién infectados. ¿eh? Y fijaros cómo... Para centrarnos un poco en el tema de, de, de, del estudio, fijaros cómo la, la, el, el, los anticuerpos monoclonales que se pueden utilizar ahora para el tratamiento precoz de pacientes que se infectan por, por SARS-CoV-2, pues se, en teoría deben de verse afectados por eh, en la variante. Fijaros dónde actúan, actúan aquí en el binding, en la unión. A el receptor de ACE2, y fijaros cómo, por ejemplo, la variante que está ahora dominando, que es Omicron, fijaros en el dominio de unión, que es este, el RBD, eh, cuando comparáis con el resto de variantes que ha habido a lo largo de la pandemia, fijaros el gran número de mutaciones que se ha acumulado. Y esto es lo que hace, por ejemplo, que eh, el, el último monoclonal del que se dispone, que es Sotrovimab, no sea activo frente a variantes de Omicron BA2. ¿eh? Aquí veis el fall change, 32, un fall change muy alto, está en rojo, porque quiere decir que no es activo. Y fijaros cómo, por ejemplo, ahora mismo no disponemos de monoclonales para el tratamiento de BA2, que es lo que está infectando a nuestros pacientes mayoritariamente hasta el 99%. ¿eh? Entonces, mirar. Eh, monitorizar las, las variantes de COVID es, es clave, es clave para todo lo que veis en esta diapositiva. Y para lo que a nosotros nos interesa y por lo que nosotros montamos este estudio, es porque puede ser clave también para eh, el, el escape a la acción de la vacuna. ¿eh? Y por eso eh, intentamos y montamos este estudio que publicamos hace relativamente poco tiempo, a, a principios de 2022, finales de 2021, en esta revista, que es una revista de primer decil y que estamos muy contentos por haber conseguido publicar en, en, en Transboundary and Emerging Diseases. ¿Eh? Mirad, eh, a nosotros realmente lo que más nos preocupaba eh, en en toda esta eh, eh, evolución de las variantes es que aparecieran variantes con esta mutación que veis aquí en rojo, que es la E484K. ¿Y por qué? Pues porque estas variantes se han asociado con resistencia a la actividad de los, de los, de los anticuerpos y por lo tanto los virus que puedan llevar o portar esta variante, pues pueden tener un, eh, eh, un, un efecto eh, muy negativo sobre eh, aquellos um, profesionales como yo y como muchos de vosotros que estamos eh, vacunados eh, con, con, con vacunas eh, frente al COVID. ¿eh? Y fijaros, esto ya se, se empezó a estudiar, eh, esto es un estudio eh, en el que se miró la actividad que tenía el plasma de pacientes que habían que habían, sido, que habían tenido infección por COVID, que sabéis que fue una arma terapéutica al principio de la pandemia, usar plasma de pacientes infectados para poder utilizarlo para tratar precozmente la infección y frenar la evolución. Y fijaros como, por ejemplo, en esta variante, que es la B1351, que es la variante sudafricana, que es la variante beta, fijaros todos estos rojos que aparecen aquí, que quiere decir que este plasma no era activo, no podía neutralizar a los pacientes que tenían infección por B1351, que es la variante beta. ¿Vale? Y fijaros cómo ya empezaron a aparecer algunos estudios con, eh, con, con ensayos eh, eh, de relativamente poco precisos eh, porque usaban mm, pseudotipos virales y porque además hacían, si no usaban pseudotipos virales, lo que hacían era que utilizaban eh, eh, mutagénesis dirigida, es decir, construían virus con determinadas mutaciones y hacían los ensayos con estos virus, pero no usaban virus completos. Yo creo que esto es una, una, un, un, un punto importantísimo y clave. Y fijaros, Fijaros, como también, tanto para aquellos pacientes que estaban vacunados con Moderna, como aquellos pacientes que estaban vacunados con Pfizer, pues había una menor actividad de estos anticuerpos. ¿eh? Pues a raíz de todo esto es por lo que montamos nosotros nuestro, nuestro estudio. ¿eh? Muy, muy rápidamente, nosotros lo que hicimos fue montar una cohorte, ofrecer a todos los profesionales de nuestro hospital que se empezaban a vacunar por allá, por finales de, de 2020, principio de 2021, con la vacuna de Pfizer, pues le ofrecíamos el ingresar en este estudio y lo único que eh, tras firmar el consentimiento informado, pues este, en este estudio lo que hacíamos era hacer estaciones de sangre para evaluar pues, el título de anticuerpos a lo largo del tiempo y evaluar sobre todo la actividad de esos anticuerpos, cómo podían neutralizar a las nuevas variantes que fueran apareciendo a lo largo del tiempo. ¿eh? Eh, reclutamos, como veis aquí, 99 profesionales y eh, un punto importante es que de estos 11 estaban ya, habían sido ya preexpuestos a, a SARS-CoV-2, es decir, habían tenido infección eh, durante el año 2020 eh, por, eh, eh, por COVID-19, ¿eh? Eh, para este estudio en concreto, lo que hicimos fue trabajar con virus completo, no con virus con pseudotipos ni con virus eh, eh, ni con mutagénesis dirigida. Eh, y esto es un poco el esquema de lo que seguimos. Primero inactivábamos los sueros, después hacíamos, preparábamos un cultivo de, de, de diferentes variantes virales. Y fijaros, aquí en este estudio que os vamos a presentar, utilizamos la variante europea, que es la B1, la variante británica, la B117, que es la alfa. Incluimos porque empezamos a tener infecciones por variante beta y en ese momento no estaba muy claro el, el, el, el, qué es lo que podía pasar con esta variante. ¿eh? Y lo que hacíamos básicamente era que preparábamos una, una, un cultivo de, de células Vero E6. Eh, para poder infectarlas con la variante en concreto y después hacíamos titulábamos la actividad que tenían para neutralizar el virus eh, eh, con los sueros de los 99 profesionales que accedimos, y digo accedimos porque yo soy uno de ellos, a participar en este estudio. ¿eh? Fijaros, esto es para que veáis un poco luego, una vez que se hace la evaluación, Cómo, lo, cómo se hace esto, esto se hace por microscopía y eh, lo que se hace es que ve, vemos la producción de sitios Aquí veis una, una mano capa de células Vero b 6 sin infectar y una monocapa de células Vero SI infectada por SARS-CoV-2. ¿Eh? Esto es una imagen de la literatura, esto es una imagen de nuestro, de nuestro estudio. Y veis cómo la eh, diferencia que hay entre una monocapa en la que no hay i, infección por SARS-CoV-2. Y fijaros en la parte derecha de vuestras pantallas la formación de sin sitio eh, cuando eh, el, el, el está presente el SARS-CoV-2 y en este caso es la variante británica. Y fijaros cómo hay una diferencia pues, eh, de, muy, muy, muy, muy uh, ¿eh? Mirar, esto es lo que, lo que eh, los resultados que presentamos en el, en el estudio que os, hemos, que, os, que os queremos mostrar. ¿eh? Eh, eh, muy rápidamente, fijaros en la última columna, en la columna en la que vienen las, las, las medias, eh, de las medianas, perdón, de, de, la, de, lo, de las... De los títulos de anticuerpos y de los títulos de anticuerpos neutralizantes. Y fijaros aquí lo que está, esto es, está en este estudio: presentábamos los datos de eh, qué pasaba con el momento en el que los pacientes se vacunaban a los 21 días, que sabéis que es cuando se ponía la, el, la, la, la primera dosis. Luego, en el momento de, a la, a la, o sea, en el momento de la vacunación, a los 21 días, que es cuando se administraba la segunda dosis, y luego a los 14 días de haber administrado la segunda dosis, que es cuando se supone que ya hay una eh, eh, vacunación completa, hay un efecto completo, completo de la vacunación. Y fijaros, por ejemplo, aquí veis el, la actividad de los acti anticuerpos neutralizantes frente a la variante europea, que es la B1, eh, fijaros cómo eh, cuando nos poníamos la primera dosis, solo aquellos que estaban, habían sido preexpuestos mostraban Títulos altos, eh, esto es la mediana de 1.387, pero fijaros como ya 14 días después, tanto los preexpuestos como los no preexpuestos, eh, los que habían tenido COVID, de esos 11 que habían pasado el COVID y el resto que no habían pasado el COVID, pues los títulos ya son eh, aproximadamente los mismos. Esto es lo que pasaba frente a la variante británica, que es la variante B1.17. Veis que el, el, la tendencia es la misma. Y fijaros lo que pasaba frente a la variante beta que conseguimos aislar también en esa época, que es la que tiene esa mutación, la 484K, pues fijaros como los títulos eh, ya no son absolutamente, no se parecen absolutamente en nada. Son títulos pues, totalmente inferiores. mirar en esta diapositiva se muestra lo mismo, centrándonos nada más que en eso, en la mediana eh, y fijaros cómo, eh, si nos vamos a, a la parte de abajo, a la segunda dosis, fijaros cómo las diferencias eh, en lo, la, los títulos de eh, eh, neutralización, actividad neutralizante de, los, de, de todos nosotros que habíamos sido vacunados, pues son radicalmente diferentes y significativamente diferentes con respecto a la capacidad que tenían de neutralizar a alfa o de neutralizar a la variante europea. Eh, o sea que estos datos de, de variante sudafricana pues, eh, son eh, preocupantes. Esta figura muestra eh, lo mismo, pero de una forma gráfica. ¿vale? Fijaros que aquí tenemos lo que pasó en los pacientes. Estos son todos los profesionales, eh, en donde estoy pasando el cursor, los profesionales que no habían tenido eh, exposición y fijaros cómo muy bien para variante europea, muy bien para variante británica, pero no tan bien cuando mirábamos lo que pasaba para eh, suponiendo una infección por variante sudafricana. Y fijaros cómo en los, en los pacientes que sí eh, habían sido profesionales preexpuestos, pues le, el, la, la tendencia es similar, pero estos, estos tenían mejor respuesta a, la, a, a más capacidad de neutralizar a virus de la variante sudafricana que tenían la E484K. vale Fijaros, este estudio lo planteábamos aquí cuando empezó a, a aparecer la variante alfa, ¿eh? por eso eh, y no hemos, en ese estudio no habíamos estudiado nada de delta y nada de omicron, ¿vale? eh, y fijaros cómo afortunadamente las dos variantes que son la, la beta y la gamma, que son la sudafricana y la, y la brasileña, que son las que tienen 484K, pues no se instauraron y no consiguieron desplazar a ninguna de las otras variantes, y esa es la buena la, la buena noticia. Mirar este estudio eh, es un estudio que está eh, es en seguimiento. Eh. Ahora en el ECMIT, que es el Congreso Europeo, hemos presentado datos de eh, la evolución, de cómo han ido evolucionando los anticuerpos. Estos datos los ha presentado Esther Serrano Bonde, que es la líder y la responsable de este estudio en nuestro servicio, es la investigadora que está llevando a cabo todos estos estudios. ¿Eh? Y fijaros como aquí ya por lo que presentamos, acordaros, en, en el estudio previo nos quedamos a 14 días, ahora afortunadamente tenemos un seguimiento longitudinal muy, muy extenso, de manera que podemos evaluar qué es lo que pasó a los tres meses después de vacunarnos, a los seis meses después de vacunarnos, cuando nos pusimos la tercera dosis y hasta un mes después de habernos puesto la tercera dosis. ¿eh? Y fijaros, esto es lo que pasa, esto no es neutralización, estos son, estos son títulos de anticuerpos, pero fijaros qué es lo que pasa, que cuando estamos, nos vacunamos, hacemos anticuerpos, pero conforme va evolucionando el tiempo vamos perdiendo anticuerpos y fijaros cómo cuando tenemos la hemos sido expuestos a la tercera dosis pues otra vez recuperamos ese título de anticuerpo. Probablemente ya que llevamos cuatro o cinco meses los profesionales sanitarios con eh, esta tercera dosis, pues estemos muy cerca a esta figura de aquí con títulos bastante bajos de anticuerpos y probablemente tendremos que ir pensando ya en una cuarta dosis. ¿eh? En cuanto a los estudios de neutralización, hemos seguido haciendo estudios de neutralización, no puedo anticipar datos porque vamos a presentar esto dentro de un par de semanas en el Nacional de Microbiología y e Enfermedades infecciosas. solo puedo decir que hemos seguido haciendo estudios frente a Delta y frente a Omicron y muy muy preocupante Frente a lo que os presentamos aquí, en, en, en, en este es el estudio de Delta y, y Omicron, pero eh, también hemos hecho un estudio con la variante Delta, con una sub, un sublinaje de variante Delta, que detectamos un brote en Almería en el que se acumulaba esa mutación tan mala desde mi punto de vista, que es la 484K, que es la responsable de una menor actividad y de un escape a la neutralización por anticuerpos. Esto, como os digo, lo vamos a presentar recientemente y os intentaremos eh, mostrar esto si nos dais la oportunidad en, en futuras ocasiones. ¿eh? Yo ya estoy acabando. Eh, todo, esto, todo este estudio que hemos montado ha finalizado o, o se ha concretado en que eh, en la última convocatoria, el verano pasado, eh, hicimos un consorcio junto con nuestros compañeros de medicina preventiva, tanto de la Facultad de Medicina como del hospital, y eh, fuimos a una convocatoria de la Consejería de Salud y obtuvimos este proyecto que estáis viendo aquí, que está liderado por nuestra compañera Pilar Requena, de la Facultad de Medicina, de Medicina Preventiva, junto con nosotros. Y que fue, pues como veis aquí, excelentemente valorado y que estamos desarrollando ahora para poder acabar no solo lo que es el estudio de anticuerpos, sino todos otros determinantes que se van a analizar desde el punto de vista epidemiológico y de preventivo. Yo con esto acabo, ¿eh? Eh, no puedo acabar sin agradecer a, pues, a toda la gente que veis aquí, fundamentalmente a Esther, porque es la que está haciendo todo el trabajo de campo, y luego pues, a toda la gente que nos ayuda en el laboratorio, a Pilar por haberse unido eh, y, y haber montado este proyecto y esta solicitud de proyecto, y a todos los, los, los demás que veis aquí. Así que con esto yo acabo, muchísimas gracias. No sé, Oscar, si me ha tenido. Yo creo que me ha ajustado más o menos al tiempo. Que me perfecto. Ha estado perfecto. Y nada más, voy a dejar de compartir. Y si, si queréis hacer preguntas, este es el momento. Muchas gracias, Federico. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda que queréis hacerle a Federico. Yo te quería preguntar, eh, has dicho que posiblemente ahora, pasado unos meses de la última vacunación, las titulaciones sean bastante bajas. Eso supongo que lo, lo estáis siguiendo ahora, que lo, que lo, que lo veréis. Y, y habrá que poner una dosis de refuerzo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que haya otras vacunas? ¿Hasta que desaparezca la pandemia? ¿Hasta cuándo tendremos que estar poniendo recuerdo? Pues aquí seguramente Silvia me puede ayudar, pero mi opinión desde el punto de vista microbiológico, no con el perfil epidemiológico ni preventivo, que Silvia lo tiene mucho mejor que yo, mi postura es clara con esto, o sea, mientras sigamos en pandemia, que todavía seguimos en pandemia, tendremos okay. que hacer vacunación, eh, o sea, refuerzos, entre seis, entre cada seis, nueve meses, cuando ya podamos decir que hemos pasado de una pandemia a una epidemia estacional, pues mi postura es que tendremos que vacunarnos con vacunas, igual que nos vacunamos de gripe, tendremos que vacunarnos bueno. estacionalmente de SARS-CoV-2. Eh, si puede haber una vacuna combinada, fantástico, porque lo haremos todo en, en, un, solo, eh, en, en, una, en un solo proceso de vacunación, y luego probablemente a, aparecerán nuevas vacunas frente a SARS-CoV-2 que tengan capacidad esterilizante y no solo capacidad neutralizante, que creo que también es muy importante. No sé qué opinas tú, Silvia, si quieres. Totalmente de sí. acuerdo. Creo que se me oye bien. no aunque tengo sí. Lo ha explicado muy bien el efecto booster que hacen las revacunaciones y... Realmente, hasta que se encuentre una vacuna que sea neutralizante, o sea, que sea esterilizante a nivel de la faringe, habrá que seguir revacunándose. Entonces, todo me parece exagerado y ver la evolución de la vacuna en unos profesionales que han sido más los primeros en vacunarse y ver cómo se están comportando con el resto de las variantes, yo creo que va a ser clave para futuras investigaciones, tanto de la vacuna como la evolución de los anticuerpos. Pero estoy... Totalmente de acuerdo contigo. La grandes esperanza está en encontrar esa vacuna esterilizante a nivel faríngeo que también tiene la transmisión. Pero enhorabuena por el estudio. Pues gracias. Gracias Silvia. Yo creo que esta es la, la, lo que tendremos que hacer, sin duda. Yo estoy esperando ya que nos llaméis para ponernos la cuarta dosis. ¿sabes? porque A ver si la autorizan ya en profesionales sanitarios. Porque la verdad es que estamos viendo ahora a o sea, través compañeros que se están infectando y, y probablemente es por esto ¿eh? porque estamos ya a cinco meses de cuando nos, pus nos pusimos la tercera dosis ya están eh, disminuyendo los niveles y estamos mm, relajando las medidas preventivas, todo, porque es normal y, y esto está pasando ¿eh? también me ha muy interesante la diferencia que hace entre los preexpuestos y los posexpuestos, que también yo creo que muchos estudios están yendo ahora por ahí a ver el efecto de las vacunaciones, los que habían sido preexpuestos y los que han sido posexpuestos, que ya hay varios estudios a nivel de Reino Unido y, y es muy interesante también con las vacunas, tanto los Omicron 2 como la otra Omicron que están ahí en la puerta llamando, o sea que, uh -huh. que yo creo que lo estudios irán por ahí o sea que, y mientras tengamos o no tengamos esos resultados pues hay que confiar en el, en el efecto booster de las revacunaciones que es lo que tenemos hasta ahora uh -huh. efectivamente y, y, lo que, y lo que ha hecho que la gente a pesar de la incidencia alta no vaya al hospital y no, eso. en fin, eso, eso es lo más importante Correcto. pues muchísimas gracias eh, Federico y Silvia Vamos a pasar a la segunda charla. De todas formas, seguirá un reto por aquí y si tenía alguna pregunta, lo retomamos. La segunda ponencia es de María Núñez, que es especialista en farmacia hospitalaria y ella nos va a hablar de otro estudio sobre señalización de, con interleuquinas. Cuando quiera, María. Hola, ¿qué tal? Vamos a compartir pantalla y, y empezamos. Bueno. ¿Ya debe de funcionar? Sí, ¿no? Perfecto, muy bien. Vale. Pues eso, yo soy María, María Núñez, soy farmacéutica del Hospital del Clínico San Cecilia y soy beneficiaria también de una río Ortega con el Departamento de Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada, ¿vale? Quería daros las gracias por la invitación, por compartir este tipo de experiencias eh, en COVID que es lo que hemos estado viviendo, ¿vale? Y nuestro proyecto es sobre la identificación de moléculas y la ruta de señalización de la interluquina 6 como factores predictores en el, de resultado clínico. Es decir que las investigadores principales son María Ángeles Rodríguez y Matilde Bustos, que son compañeras del CSIS de Sevilla, no tenemos conflicto de interés, y la, el proyecto está tanto en el aprobado por el Comité de Ética con el Código de Biobanco. Recibió financiación por el Carlos III y también por la Unión Europea. ¿Vale? Como un rápido recordatorio del tema de la interluquina 6, eh, recordar que es una de las eh, interloquinas que tiene mayor actividad a distancia, hay dos tipos de señalización, la vía de señalización clásica y la trasseñalización, y eso hace que tenga efectos diferentes a nivel tanto inflamatorio como proinflamatorio. ¿Vale? Afecta en distintos niveles, a nivel de la hematopoiesis, vamos a ver que activa las plaquetas, produce trombocitosis, activación macrofágica, a nivel de, de, de hígado, produce estimulación en la producción de restantes de fase aguda, como PCR, eh, proteínas de de la coagulación, a nivel del endotelio muy importante la estimulación de moléculas de adhesión, ¿vale? que esto hace que aumente el riesgo cardiovascular, y a nivel del sistema nervioso central, participa también en la regulación de la fiebre, del dolor, de la fatiga, el aumento de la resistencia a insulina, es decir, actúa a muchos niveles, en muchos momentos, y uno de los que nos vamos a fijar para nuestro proyecto va a ser que a nivel de activación linfocitaria tenemos que bien activa los linfocitos B, estimula el crecimiento y la, la preservación de las células plasmáticas, con lo cual tenemos mayor exposición a anticuerpos y inmunoglobulina, pero también a nivel de linfocitos T va a bloquear la expresión de las células 3, ¿vale? que son las que producen efectos efecto antiinflamatorio, estimulando la proliferación de las células TH17, que producen efectos antiinflamatorios. Eh, muy rápido ver la diferencia entre las dos vías de señalización. La vía de señalización clásica, como dice María Ángel, en la vía de la señalización buena, que es la que produce el efecto antiinflamatorio, la IL-6 se une a su receptor, un receptor de membrana, vale, que va a tener un dominio citoplasmático y un dominio intracelular. Pero no tiene un dominio intracelular, con lo cual hasta que no se une a otra molécula, que es la GP-130, no va a producir ese efecto antiinflamatorio. En cambio, la vía de la transseñalización, la IL6 se une a un receptor, pero un receptor soluble, que también se acabará uniendo, se juntará con su molécula, con su GP130, y producirá un efecto antiinflamatorio. Pero existe también una GP130 que es soluble, que puede hacer que se una al, al complejo binario, ese receptor soluble, con su IL6 y lo inactive. ¿vale? Este complejo ternario va a inactivar la señal antiinflamatoria de la IL6. ¿Por qué os contamos todo esto? Porque hemos visto que los pacientes con infección SALCO2 se produce un estado inflamatorio completamente desmesurado en la última fase, que lleva al final hasta un fallo inflamatorio, un fallo inmunológico, llevando a la muerte de los pacientes. Se produce un estado muy parecido a lo que veíamos en la tormenta de citoquina, ¿vale? o el estado inflamatorio en la CESI o en las células CAR-T. En, en estos pacientes se ha visto que aumentan los marcadores de inflamación, aumenta la proteína reactiva, la ferritina, el nímero D, ¿vale? pero también aumenta en la citoquina proinflamatorias, concretamente la IL-6. Y al ver que esto eh, era como la base para ver cómo evolucionaban los pacientes, ha sido el objetivo terapéutico muchas veces para intentar frenarlo esta cascada inflamatoria. ¿Cuál es el objetivo nuestro del proyecto? Pues era intentar determinar biomarcadores que tuvieran capacidad predictiva para la gravedad de nuestros pacientes, pero centrándonos en la ruta de señalización de la IL-6, también en la propia molécula de la IL-6 como el receptor soluble o la GP130. Eso en algunos estudios está descrito, sobre todo de la IL-6, pero lo que no estaba descrito era el papel, de la, el papel potencial, porque no sabíamos si iba a afectar o no, la tres señalización de la IL-6. ¿vale? Para eso lo que hemos hecho es identificar pues, el complejo binario y el complejo ternario, así como el exceso molar de la GP sobre la, el receptor de, de IL-6. Para ello incluimos pacientes que tenían COVID positivo, ¿vale? eran todos adultos, tanto del clínico como de Virgen de las Nieves, en el periodo de marzo de 2020 a marzo de 2021, es decir, que el, cerca del 80% de los pacientes se fueron reclutados en la primera ola, ¿vale? que luego esperemos que eso puede ser o no una limitación para determinadas conclusiones del estudio, y se les trajo una única muestra sanguínea eh, al ingreso hospitalario, prácticamente una mediana de, de tres días desde el ingreso. Se determinaron los niveles séricos de IL-6, también del receptor y de AGP por kit validado de, de ELISA. Se hizo una estimación de la concentración molar de esas moléculas y también de los puentes binarios y ternarios y se estimó el ratio, vale por una fórmula de Stiegel que no voy a entrar a discutir, están ahí puestas, así como el exceso molar de la AGP sobre el receptor soluble. Finalmente conseguimos reclutar 366 pacientes, 308 del clínico y 58 de las nieves, se estratificaron, esto es un poco controvertido, pero estratificamos en pacientes moderados y pacientes graves, y dentro de lo grave los que sobrevivieron y los que fueron finalmente éxitos. ¿vale? Generalmente los pacientes moderados son los que se encontraban en planta. Y esta tabla es un poco complicada, sobre todo por el tamaño, pero bueno, básicamente lo que hablamos es que las características clínicas de nuestra corte fueron muy similares a las descritas en, en otros cortes. Los pacientes que se morían más eran pacientes más añosos, pacientes fundamentalmente varones, eh, con mayor número de comorbilidades, básicamente eran dilipemias, hipertensión y diabetes, a mayor número de comorbilidades o mayor avanzado, mayor riesgo de muerte. Y vimos que los pacientes que estaban, que desarrollaban un COVID menos grave, un COVID más moderado, presentaban mayor sintomatología re, tipo fiebre, astenia, anosmia, diheusia o astenia. ¿vale? Al medir los niveles séricos de las distintas moléculas implicadas en la señalización, en las dos vías, la vía de la señalización clásica y la vía de la señalización, de la transseñalización, vimos que en los pacientes graves... Eh, respecto a los moderados, había un aumento de interleuquina 6, además había un aumento de receptor soluble, un aumento de la gp 30 y también de ese ratio del, del complejo binario-ternario. En cambio, el exceso de molar mmm, disminuía. Y sorprendentemente, en los éxitos, los pacientes que no sobrevivieron, que eran 30 al resto de los graves, seguían manteniéndose que la IL-6 era mayor, pero sí que bajaba el receptor soluble y bajaba, hasta bajaba la, la GP30. Y en cambio el exceso molar pues, se mantendría una tendencia a la alza. También en todos los grupos se observó que existe una correlación entre la GP130, una correlación positiva, y el receptor soluble. Pero en cambio con la IL-6 solamente en los pacientes graves. Luego intentamos ver, bueno, pues... Eh, de todos esos componentes, ¿vale? de la IL-6, de su receptor, de las vías de señalización, si existía un punto de corte, establecimos mediante curva ROC puntos de corte por, el cual, por encima del cual tenía mayor riesgo de desarrollar un COVID grave, o incluso morir. Esto lo hicimos también para parámetros analíticos, que no lo incorporamos aquí para no sobrecargar, pero fuimos estableciendo qué puntos se relacionaban con mayor mortalidad o mayor desarrollo de, de gravedad todos se asociaban de forma independiente a mayor riesgo, pero es verdad que, a diferencia de otros estudios, lo que hemos encontrado es que al asociar eh, moléculas eh, en los modelos predictivos, tanto de la vía de señalización clásica como los de la transseñalización, los modelos eran mucho más robustos y con mayor factor predictivo. ¿vale? Tanto así que el modelo asociando la IL-6 con su receptor, con la GP30, mejoraba muchísimo la sensibilidad, la especificidad y, y la precisión del modelo. Además, cuando metíamos los model en el modelo los valores analíticos, esos puntos de corte que habíamos dicho, concretamente la linfopenia o creatinina por encima de 1,1, vimos que mejoraba mucho el valor predictivo y alcanzaba el máximo valor predictivo respecto a la mortalidad. ¿Vale? Cuando vimos la supervivencia eh, correlacionándola con eh, los distintos componentes de la señalización, también analítico, incluso con mixtos, vimos que de forma independiente todos se asociaban también a un mejor pronóstico en cuanto a gravedad o mortalidad. Pero... Cuando hacemos la combinación de, de estos componentes, mejoraba y aumentaba el riesgo de respecto a la IL-6 de forma individual, el riesgo de desarrollar mortalidad. ¿vale? Pasaba de un riesgo de dos veces, ¿vale? de forma independiente, la IL-6, a incluso tres o cinco veces si metíamos linfoplemenia, creatinina o, o el factor de exceso de, de molar. Como conclusión, eh, los niveles séricos, que es algo que ya sabíamos por la clínica, o ahora sabemos, no sabíamos eh, a los inicios, pero los niveles séricos por encima del punto de corte van a estar relacionados con un mal pronóstico en COVID. Además, curiosamente, hemos visto que esos niveles van a ser mm, inferiores a los que se habían postulado en parasesis, o para la tormenta de citoquina, o para un distrés no COVID eh, en otras patologías, ¿vale? Sin embargo, la mayor capacidad predictiva de los modelos ¿vale? para estimación de, de riesgo tanto de muerte como de gravedad van a ser al combinar esos niveles tanto de la señalización clásica como de la trasseñalización y además con marcadores eh, analíticos y pensamos que este, estos modelos pueden ayudar al screening ¿vale? de pacientes al ingreso para saber un poco cómo va a ser su desenlace y para tener otro tipo de, de actitudes tanto terapéuticas como precoces. ¿vale? ¿Qué limitaciones? Pues como hemos hablado, cuando empezamos a reclutar pacientes, eran las primeras olas que conocíamos muy poquito de la enfermedad, además había una sobrecarga asistencial descomunal, por lo cual la estratificación de los riesgos de, los criterios de gravedad se han ido modulando. Tampoco hemos tenido en cuenta el tratamiento farmacológico y no farmacológico a la hora de estratificar los grupos, por ejemplo, y había pacientes que estaban tratados con inhibidores de interleuquina 6, pero bueno... Eh, y lo que hemos comentado, que los pacientes fueron reclutados en las primeras fases, pero bueno, realmente esto creemos que al final ha sido algo beneficioso en cuanto al riesgo de, de la estratificación en cuanto a gravedad. Eh, comentar que más detalles sobre las distintas series, eh, hemos tenido la suerte que nos acaban de aceptar hace unos días eh, este proyecto, ¿vale? En Frontis of Immunology, que es una revista de, de primer decir, y, y nada, y dar las gracias fundamentalmente a todos los compañeros, tanto de básica como asistencial, que han hecho posible este proyecto, y sobre todo a los pacientes y familiares que han trabajado y que nos no han facilitado eh, la parte de la investigación en momentos tan complicados como son de pandemia. Y nada más. Si tenéis alguna pregunta o… Muchas gracias María. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? María, dime una cosilla, el proyecto está en, sigue en marcha, ¿verdad? O sea, sí. el, o sea que esta limitación de la recogida de datos de pacientes de, la primera, de las primeras olas se va a ver se va a superar por, por cuando acabe el reclutamiento de, de pacientes de esta, sobre todo de la ola de, de la ola de Omicron, ¿no? Que tuvimos más ingresos. Efectivamente, eh... además, eso, el, el tema de cómo estratificarlos, qué, qué manejo clínico se ha hecho, se ha ido cada vez estandarizando mucho más. Sabemos más de la enfermedad y se han ido tratando unos pacientes u otros, con lo cual nos permitirá hacer subgrupos y, a, y abordar más específicamente este tema. ¿no? Perfecto. Pues yo, María, he flipado, ¿eh? Porque digo. Comparto eh, la dificultad de, del estudio, por, del inicio del estudio en esa plena pandemia y lo, lo costoso que ha sido y los puntos de conexión que también me han sorprendido. Digo, cómo se puede completar una investigación de tres investigaciones que van a construir en el mismo punto y con el objetivo de buscar predictores y buscar que no progrese la enfermedad o buscar alternativas a los tratamientos. Entonces me ha parecido un estudio fascinante y porque Gracias. comparto la dificultad que, que se ha tenido y se tiene a la hora de, de hacer el abordaje en, en ese periodo tan complicado. Claro, ahí sobre todo agradecer la labor de, de todos, desde celadores, enfermeros, médicos reclutando, farmacia, micros, o ha a todo el mundo, el laboratorio investigando, o sea, han sido análisis clínicos, todo el mundo trabajando. Y, y los propios enfermos, ¿no? En contexto de una mortalidad excesiva y, y aún así, pues facilitarnos en la toma de muestras consentimientos informados y todo. Y luego, eh, la vía de señalización de la interleuquina 6, la interleuquina 6 ha jugado un papel clave en todo el proceso y de hecho, hay toda la, mucha estrategia terapéutica para frenar una vez pasado la parte preventiva, sino ya para frenar e intentar evitar que si los pacientes no vayan a un distrés respiratorio, incluso la muerte, han ido dirigidas a bloquear esa cadena, ¿no? Con lo cual, todo lo que estamos sacando ahora de resultados, de no solamente identificar como factor predictor una herramienta que te ayude a decir, oye, ¿cuándo tratamos, cuándo no tratamos? Por ejemplo, sabemos que eh, muchos de los pacientes que se murieron tenían un determinado perfil de, de niveles plasmáticos de estos componentes. O a lo mejor ahora, que utilizamos inhibidores de la IL-6, podemos decir, quizás este perfil de paciente aunque esté grave, no se beneficie o este perfil de paciente que está grave, sí se va a beneficiar y empieza ya, porque tienes unos niveles X, ¿no? Entonces, bueno, obviamente tenemos que validarlo con muchísimos más pacientes, con más centros y en un contexto clínico y con otras variantes virológicas diferentes, ¿no? Pero creo que es un, un gran avance el introducir la vía de la transseñalización a la señalización clásica y, y en esta vía. A ver por dónde vamos. Pues enhorabuena porque me ha parecido fascinante. Gracias. Gracias, Biken, de parte de todo el equipo, sobre todo de las investigadoras principales. Genial, pues no sé si hay alguna pregunta más, alguna duda. Vale, pues si no la hay, pasamos al tercer seminario. Muchísimas gracias, María. Eh, la tercera intervención es de Silvia Martínez Diff, ella es especialista en medicina preventiva. Eh, y han, han realizado un estudio en colaboración con el Centro Genio de la caracterización profunda de toda la serie blanca de, de pacientes para hacer un cribado en función de, de la agresividad. Cuando quiera Silvia. Voy a intentar compartir la pantalla, que pues sobre todo agradecer a la Fundación PTS y, y que me haya invitado a presentar esta, este trabajo. Y sobre todo compartirlo con dos personas que son grandes investigadores a las cuales les tengo una profunda admiración y un profundo respeto. Yo soy una pequeña parte de un equipo investigador que está liderado sobre todo por la profesora María Jesús Álvarez Cuero, que es profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y también trabaja en, en genio. Nosotros lo que vamos a hacer es un poco eh, presentaros eh, cómo va el estudio. Todavía no tenemos datos... Eh, eh, finales, pero para que sepáis un poco por dónde va el estudio y, y poder aportar algo. Eh, la parte fundamental que se nos planteó a la hora de in, iniciar el estudio, sobre todo a la profesora María Jesús Álvarez Cuero, fue poner todos los conocimientos que tenía en genética a intentar buscar hallazgos en una pandemia que nos tenía totalmente un poco desolado. Así queríamos... ...volcar toda esa información de estudios genéticos en estudios genéticos del virus. ¿Cómo, estaba, ¿Cómo se podía predecir eh, la respuesta al virus desde la genética humana? Así es una investigación que, como la de María, eh, se inicia en pleno confinamiento de la pandemia... ...con recogida de muestras desde los casos iniciales. De hecho, tenemos prácticamente el primer caso que ingresó muy grande en el, en el Hospital Universitario de San Cecilio... Y tras casi dos años desde el inicio de la pandemia, sabemos que se conocen algunos factores que predicen la gravedad del COVID, como son la edad avanzada, otras patologías, diabetes, hipertensión, obesidad, que aumentan el riesgo a que el organismo responda a la infección negativamente. Pero esto no significa que personas jóvenes y sanas no puedan desarrollar un cuadro clínico grave o crítico cuando se infectan con SARS-CoV-2. Por tanto, todavía existen factores que son desconocidos y es lo que intentamos investigar. Vamos a hablar de palabras raras, que son los citos, que es la citometría de masa, los arrays, que son una manera de poder guardar los datos de un mismo tipo o clase, de NGED, que son paneles dirigidos a la amplificación y posterior secuenciación de grandes regiones del genoma, y sobre todo de los TCR, que son la diversidad de las células T y su expansión clonal. Y nuestro objetivo principal era que había diferentes estudios que indican que la susceptibilidad de determinadas infecciones víricas se ve influida por factores genéticos propios de cada persona, y el interés por responder a esta cuestión ha impulsado a nivel mundial diferentes iniciativas que pretenden, que pretenden analizar el genoma de las personas que han dado positivo a la infección por SARS-CoV-2 y buscar diferencias de aquellas con que han desarrollado síntomas graves, que no han manifestado síntomas o que lo han hecho de forma más leve. El objetivo era implementar la caracterización molecular del paciente, con, a, partiendo de un momento de ferritina, del dímero D, la PCR, la troponina C, la LDH y también la, la interleukina 6. Es analizar variantes del genoma y la caracterización profunda de la serie blanca, analizar trasquitos que se incluyen en el repertorio inmune TCR y análisis para el fenotipado de esos monocitos y, y macrófagos. En una segunda fase... Eh, queremos caracterizar las variaciones que hay en los genes incluidos en la ruta de metabolización o absorción de los fármacos. Así partimos de estudios moleculares, pretendemos analizar la población linfocítica y el gen AC2 y estratificándolo por agresividad patológica pacientes muy graves, leves o asintomáticos. En una segunda fase ver en estas poblaciones estudios de farmacogenética también estratificados por respuestas fármacos. En el tamaño de muestra, en la actualidad tenemos un aporte de 384 pacientes que ahora actualmente están clasificados en dos subgrupos, 192 pacientes con progresión de la enfermedad asintomática o leve y 192 pacientes con progresión de la enfermedad grave o crítica. A día de hoy seguimos incorporando pacientes y los vamos clasificando en estos dos subgrupos. Sobre todo las variables de estudio, las independientes son la edad, el sexo y los parámetros bioquímicos que están reflejados, la vacunación antigripal y variables genómicas, sobre todo el receptor AC2 y los, los principales farmac marcadores farmacogenéticos. Y miramos también la afectación, parámetros clínicos como son la afectación dermatológica, la anomia, la creusia, la mialgia, la cefalea, fiebre, línea astenia y se recogen otros registros clínicos relevantes. Así, la muestra biológica y la extracción del ADN y el ARN eh, se recogen dos tubos de 3 mililitros de sangre, uno con anticoagulante y un segundo tubo de tempus que conserva el ARN y lo estabiliza. Y para análisis de genoma se utilizan los arrays de genotipado masivo que permiten estudiar todas las variantes registradas con una frecuencia superior al 1%. Al 1%. Su contenido incluye variables con asociaciones de enfermedades establecidas, marcadores farmacogenómicos relevantes. Y de contenido exónico basado en las principales bases de datos. Así, las más de 650.000 variantes de la RAI nos permitirán realizar un estudio completo de este genacedor y los polimorfismos para la clasificación farmacogenética de los pacientes. En el esquema que planteo, partimos de una clasificación de enfermo asintomático y leve y enfermo grave y crítico. A través de esos parámetros críticos se clasifican inicialmente se le traen las muestras de sangre y, del, el, y el tempo y luego se le hacen los estudios genéticos. Y sobre todo el interés y lo que aportamos con este estudio es el FACTO, que es una citometría de masas por tiempo de vuelo. Es una tecnología unicelular transformadora eh, que se utiliza sobre todo en inmunofenotificación y en estudios de enfermedades oncológicas y ahora también en enfermedades infecciosas. Eh, deciros que solo existen dos equipos en España de este tipo de tecnología, los tactos de citometría de masas por tiempo de vuelo, uno está en Genio, está funcionando desde 2015 y otro está en Barcelona, hasta ahora no está puesto a punto, pero eh, están en ellos. El, esta tecnología permite investigar más de 40 parámetros por célula gracias al uso de metales pesados porque genera espectros muy finos. Actualmente esta eh, tecnología se está utilizando en 150 ensayos clínicos en todo el mundo La muestra biológica se recogen en dos tubos como he dicho el análisis del genoma eh, los NG permiten leer grandes cantidades del genoma y detectar miles de polimerfismos como los arrays para los TCR y la diferencia con otros equipos que es el ABI 3130 que es el que se utiliza generalmente solo lee 300 pares de base así con la, eh, la tecnología FITO que utiliza metales pesados, marcan las muestras en el núcleo, se nebulizan en el equipo a 200 grados, crean en cada célula una ojota que llega al plasma, destruye la célula y forma una nube de iones que vuela al receptor, que es la señal que llega al equipo. El fenotipado de macrófagos se realiza por citometría de masa mediante el equipo Zaito que nos permite caracterizar los monocitos con alta fiabilidad y robustez metodológica. Los monocitos se pueden clasificar según la expresión de los CD4 y CD16 como clásicos, intermedios y no clásicos. Gracias al marcaje de las células con un panel diseñado de metales pesados conjugado con anticuerpos frente a estas dianas en la superficie y el interior de las células detectaremos señales específicas, lo que Permitirá un perfecto fenotipado de estos monocitos. Partiendo del ARN extraído de los pacientes, se estudia el tipo de receptor del linfocito T mediante el panel dirigido de amplificación y posterior secuenciación que permite obtener una cobertura integral de la secuencia de la cadena beta del TCR. Una vez realizado el análisis estadístico, se desarrollará una herramienta que permitirá eh, una... Guía de toma de decisiones por parte de todos los profesionales de atención primaria, así como cualquier sanitario que trata a estos pacientes. Eh, este proyecto ha sido financiado en, por, eh, en, la, eh, en los PCOVID y ahora mismo cuenta con una financiación de 103.750 euros y estamos en ello. Así, para explicaros, partimos de la clínica, se han seleccionado los pacientes Diana. Par partiendo de las variables comentado eh, se realiza un estudio de genómica mediante la ilumina estudia el c 2 y la por otro lado el análisis de la diversidad del linfocito mediante la TCR y luego a través de, se selecciona para citometría el fenotipado de macrófago y, y monocito y tras hacer el recuento de análisis mediante citometría de masa mediante el equipo Cyto y luego en la Última fase, que es la que eh, esperamos iniciar eh, en brevedad, eh, mediante eh, análisis de bioinformática seleccionamos los biomarcadores que pueden ser de utilidad para la selección de pacientes. Hasta el momento llevamos 335 muestras recogidas, se le ha hecho un TCR a 175 muestras y una citometría a 69. Ahora mismo hay más porque es la, esta diapositiva está tomada de otra presentación que se, que se hizo hace dos meses entonces ten, tendríamos seguramente eh, más análisis sobre todo de citometría realizada. Eh, deciros que las claves de este estudio sobre todo han sido un, unir dos grandes centros de investigación como son el Centro Genio y el Hospital Universitario de San Cecilio y se ha basado sobre todo en una estrecha colaboración en cooperación, en compromiso y sobre todo en un gran entusiasmo por encontrar soluciones a unos problemas que muy acuciantes en ese momento. Hemos intentado establecer una eh, investigación con perspectiva de ver más allá, de ver mmm, donde hay gente de mancha, ver eh, animales, ver otras cosas, donde gente o otras personas ven una imagen nosotros queremos ver más allá y seguir investigando y encontrar otras perspectivas. Partíamos de una base, como ha explicado María, complicada, yo diría casi dramática. Está una fotografía tomada desde la cafetería del hospital BTS. El médico que sale no sabía que le estaban haciendo la foto. Es un internista en nuestro hospital al cual también le tengo una profunda admiración. Esta fotografía ha sido, también ha recibido un premio en un congreso de medicina interna y refleja realmente la gran desesperación y la gran necesidad de preguntas que teníamos en ese momento y que nos siguen y seguimos teniendo hasta ahora. Partíamos de enfermos muy críticos, graves, que llegaban, que no teníamos ningún tipo de, de marcador ni de idea por dónde empezar y todos nos pusimos a colaborar, a pensar y a trabajar en marcha para intentar buscar soluciones. Este es el equipo principalmente de genio que ha adaptado a las necesidades de salud su medicina personalizada, que está generalmente dirigida al análisis del cáncer, a la investigación oncológica, y hemos creado una, un grupo emergente de investigación para poder canalizar este tipo de, investig de investigaciones a infecciones las que no están, tenemos hasta ahora. Así mencionar el gran equipo investigador que es la doctora María Jesús Álvarez Pueveo, Luis, Martín, Luis Javier perdón, Martínez, Verónica Arena Rodríguez, Sergio Cuenca López, Carmen María Morales Álvarez, Fernando Marín Venecio y sobre todo deciros, como decía también María antes, nuestra gran motivación ha sido que en cada análisis y en cada muestra podemos encontrar la respuesta y que si conseguimos aliviar, aunque sea el sufrimiento de una sola persona, todo habrá merecido la pena. Así, después de la tormenta, de esa fotografía que os planteaba, eh, tomada en pleno confinamiento, en plena pandemia, esperamos encontrar soluciones. Esta es una película que me encanta, El origen del planeta de los signos, que la empecé a ver cuando estaba realizando la presentación, y esperamos como ellos encontrar soluciones, avanzar y sabemos que en la diversidad puede estar la solución y, y ahí es todo. Esto es lo que llevamos ahora de investigación y esperamos en futuras presentaciones eh, daros más datos de cómo van los análisis y de los biomarcadores que creemos que podemos encontrar. Eh, y yo ya he terminado. Si hay alguna pregunta que pueda ayudaros o responderos, creo que me ha ajustado el tiempo también. Muchas gracias, Silvia. Os había ajustado perfectamente los tres. Pues yo decir, aparte de la presentación que me ha parecido fascinante, que como desde tres puntos de vista totalmente distintos, todos podemos confluir y todos estamos intentando buscar la solución a un problema que llevamos. ¿Eh? dos años arrastrando, que todos partíamos de un profundo eh, interés por encontrar soluciones y cómo parece que todas las investigaciones al final en, llegarán y se podrán acoplar como un puzzle y que podamos llegar realmente a encontrar el origen y las soluciones al problema que venimos arrastrando. Sin lugar a dudas. Ah, han sido eh, decenas de investigaciones solamente en Granada. Nosotros estuvimos siguiendo muchísimas de ellas, pero no solamente en el aspecto más clínico, sino también en soluciones tecnológicas rápidas, en técnicas de diagnóstico, en, en la capacidad que han tenido nuestros investigadores de adaptarse en muy poquito tiempo... A, a esta situación, sobre todo para intentar buscar soluciones. Unas se podrán aplicar ahora, otras se podrán aplicar en futuras pandemias que esperemos que tarden mucho en llegar, pero sin duda todo lo hemos aprendido en, en esta pandemia. Yo creo que son investigaciones, como dice, de generar investigaciones que puedan ser útiles en el futuro. Yo, cuando he eh, dado otra eh, charla, he dicho que. Futuras pandemias podemos asegurar que llegarán, sino que Federico me corrija, sí. pero estábamos acostumbrados a que los virus que estaban ahí no, es, no existían y de repente hay un mundo virológico ahí que cuando dice de despertarse eh, se al mundo entero y es capaz de paralizarlo, por eso debemos hacer investigaciones con perspectiva, con calidad como se están haciendo y buscando soluciones futuras y por eso me parece... Eh, súper interesante vale pues si tenéis alguna pregunta para, para silvia o para maría o para federico están por aquí y si no pues nada muchísimas gracias a los tres muchísimas gracias a los asistentes eh, yo creo que hemos aprendido mucho y, y sobre todo animo a, a seguir investigando y a ver si, si fuese posible de que los, los posteriores de gobierno y el presente se den cuenta de que la, la sanidad no se puede desmontar. La investigación, hay que apostar por ella. Tiene que estar bien financiada, nos tiene que pillar fuertes para que esta y posibles futuras situaciones pues, nos vuelvan a... no, no hagan menos daño que, que el que nos han hecho esta vez. Efectivamente, como decía Silvia, lecciones aprendidas y el entusiasmo de todos que, que sirva también para algo. ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Que, que, que, que sea dentro de unos bañitos. ¿eh?